Estoy seguro, seguro, segurísimo, de que alguna vez, en cualquier lengua, se ha dado el caso, se os ha dado el caso, en el que ha ocurrido algo que sabíais. Esto es habitual, a ver, en algún momento ocurre algo que vosotros intuíais que iba a pasar. Y como es algo que ocurre continuamente en nuestra vida, pues hay expresiones y muchas, además, formas de decirlo. Así que hoy lo que vamos a hacer es ver estas expresiones para decir que sabíamos que lo que ha ocurrido iba a ocurrir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes. Y esto, ya lo sabéis, ¿no? Esto es Spanish from Spain, ¿eh? que algunos dicen que digo Spanish from Spain. Yo nunca he dicho eso. Bueno, como veis, he recuperado la verticalidad para hacer los vídeos, la verdad es que me gusta más hacerlos de pie, ¿vale? Me gusta más hablar de pie, así que estoy contento. Bueno, al grano, expresiones para decir que, bueno, lo que ha ocurrido, nosotros, vamos, lo teníamos clarísimo, clarísimo que iba a pasar así. La primera es, ya decía yo, ya decía yo, ¿eh?, en pretérito imperfecto y con el verbo decir. Siempre usamos el pronombre. Ya sabéis que en español podemos usar o u, omitir el pronombre, pero en este caso, con el ya sabía yo, siempre decíamos ese yo. Bien, esto lo utilizamos, el matiz, la diferencia con respecto a otras expresiones es que, cuando hemos hecho una reflexión y algo nos parece, por ejemplo, demasiado bueno para ser verdad, luego decimos, ah, ya sabía yo, ya sabía yo que eso no podía ser tan bueno. Vamos a poner un ejemplo, os dicen, os voy a dar un trabajo, os pago eh, las vacaciones el doble, tenéis dos meses de vacaciones al año la hora bien pagada, en fin, todo, todo son ventajas. Y cuando vosotros decís, bueno, pues aquí no, algo falla, algo falla, os dicen, bueno, pero es un trabajo nocturno, tenéis que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ah, amigo, ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo, que no podía ser tan bueno. La que os voy a decir ahora, la que os voy a enseñar ahora, es quizá una de las expresiones que más rabia nos da cuando nos la dicen. A mí cuando me dicen esto me da mucha rabia, mucha rabia. Y es, te lo dije, te lo dije, te lo dije, ¡Te lo dije! Eso, no sé, no sé si en vuestra lengua hay una expresión similar, imagino que sí. Pero es cuando algo nos sale mal y nosotros confiábamos, creíamos que, bueno, iba a salir bien, que todo iba a ir bien, pero una tercera persona nos decía, no, no, no hagas eso, no, no, eso no es bueno, no te conviene. Cuando finalmente sucede lo inevitable y nos sale mal, la jugada, entonces esta persona nos dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y además, nosotros, además de estar jodidos porque no hemos conseguido lo que queríamos, tenemos que aguantar, ¿verdad?, al graciosillo de turno que nos diga, te lo dije. Y es que eso no le mola a nadie. Fijaos en el siguiente, en el siguiente es muy interesante, es muy interesante, y es, se veía venir, se veía venir. Este lo puedes decir tú o lo puede decir una tercera persona. Utilizamos dos verbos muy interesantes, uno es ver y tiene sentido, porque estamos hablando de cosas que anticipamos, que intuimos. Y la vista es un sentido que tiene a veces este poder, ¿no? de ver las cosas. Y el otro es venir, venir implica movimiento, implica cambio, implica, mmm, pues eso, que algo pasa. Y vemos venir algo cuando creemos saber a veces nos equivocamos, pero nosotros creemos saber que eso va a ocurrir. Entonces decimos, se veía venir. El otro día Susana y Clara tuvieron una pelea increíble, increíble, delante de todos los amigos, así que ahora han dejado su relación. Bueno, yo puedo decir, se veía venir se veía venir, discutían siempre, siempre estaban enfadadas, y además, flirteaban con otras personas, se veía venir. La vista no es el único sentido que nos hace predecir, saber, intuir qué va a ocurrir. También, por el olor, sabemos, a veces sabemos cosas que ocurren, que están ocurriendo, porque huele. Huele, el olor también es un sentido, por lo tanto, relacionado con las cosas que pueden ocurrir. Hay una expresión muy curiosa, muy curiosa, fantástica, que es, se olía la tostada. Se olía. Cuando sabemos que, que algo va a suceder, algo además que no es bueno, decimos, se olía la tostada la tostada. Ya sabéis que la tostada, cuando estamos haciendo una tostada, se huele, ¿verdad? Tiene un aroma, un olor potente, el pan tostado, ¿sí? De ahí esta expresión, se olía la tostada. Es decir, sabíamos que lo que ha sucedido iba a suceder, pero tiene el matiz de que es algo malo, algo que no es conveniente se olía la tostada, algo malo está pasando. Y yo sabía, si a lo mejor no es muy específico, si no sé concretamente espe específicamente qué iba a ocurrir, sí que sabía que algo malo estaba pasando. Se olía la tostada. Hombre, hombre, no necesariamente tenemos que decir que se huele la tostada. Sí que es verdad que si, por ejemplo, estáis haciendo un examen de lele, pues meted, meted esta expresión si podéis. O si estáis hablando con un chico o una chica que os gusta, que es nativo, español, española, pues también, meted, meted la expresión, se olía la tostada. Pero también podemos decir que se olía algo, en general. Bueno se olía algo. Han despedido en la empresa a 200 personas, pero se olía, se olía algo, se olía que algo estaba pasando dentro de la empresa y finalmente se ha hecho realidad. Pero se olía, eh, se olía algo. Voy a traer un cajón. Es lo que necesitamos ahora, un cajón un cajón. Vale, esto es un cajón, ¿sí?, una caja, pero también es un cajón. Los cajones generalmente están metidos en unos muebles donde introducimos el cajón y sacamos el cajón, ¿vale?, lo introducimos, es, es muy habitual tener ropa en ellos, en el cajón. Tengo este cajón aquí porque os quiero enseñar una expresión que es ser de cajón. No es exactamente decir que sabemos lo que va a ocurrir, pero sí quiere decir que es así, es así. Si es que es así, se ve, se ve que es así. Es de cajón, es de cajón. Si bebes cuando conduces, te van a poner una multa. Es de cajón, es de cajón. Puede que un día te salgas con la tuya. Dos días, tres días, pero si lo haces muy a menudo, si los fines de semana sales y bebes, algún día te van a poner una multa. Eso es de cajón. Lo que queremos decir, en otras palabras, es que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Bueno, pues expresión: ser de cajón chulas, ¿no?, expresiones, oye, muy chulas, muy chulas. Vamos a ver ahora una más formal. Esas son expresiones coloquiales, no es que sean vulgares, ni mucho menos, se pueden utilizar en, en pff, infinidad de contextos, son muy habituales. Pero vamos a ver alguna un poco más formal, por si estamos en un lugar en el que no conocemos muy bien a las personas, o es una entrevista de trabajo, o es una reunión de trabajo, importante, ¿no? Y en ese caso podemos decir, todo indicaba que, todo indicaba que, todo indicaba que este año las ventas iban a ir mal por culpa del coronavirus, está claro, está claro, la gente ha salido menos a la calle, así que se han vendido menos zapatos todo indicaba que este año las ventas no serían buenas. Podemos decir, todo indicaba o todo señalaba también. Bueno, pues vamos a ver ahora una con el verbo ser y el verbo esperar. Y es que la esperanza también está relacionado con lo que puede ocurrir en el futuro. Tenemos esperanza, o esperamos que cosas ocurran en el, en el futuro. ¿no? Esta expresión es era de esperar. Y se va, y se refiere, como tiene imperfecto pasado, a algo que ya ha ocurrido y que nosotros esperábamos, intuía, intuíamos, creíamos que iba a pasar así. Y entonces decimos era de esperar. Era de esperar. Era de esperar a mí me gusta mucho el fútbol, pero soy del Barça, eh, además, del Barcelona. Y hace dos años el Bayern de Múnich nos metió ocho goles, y yo puedo decir, era de esperar que nos iban a meter una paliza, ¿vale? Porque la gestión deportiva es horrible, y porque yo además quiero que Messi se vaya del Barça. Porque no corre, porque no corre. Bueno, esperar, venir, ser, oler y también imaginar, claro que sí, imaginar, me lo imaginaba. Si sabíamos cómo iba a acabar una situación, un problema, un lío, un enredo, decimos me lo imaginaba. Es lógico, es lógico, claro que sí, es lógico, las cosas tienen su lógica, tienen sentido, entonces, también es una expresión que podemos decir, es lógico, es lógico, es lógico que te hayan despedido si siempre llegas tarde. Es lógico. ¿No te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? Claro que te lo dije. Vamos a acabar, tal vez, con la expresión más común, es probable que la sepáis, pero es... porque es muy habitual, y es el lo sabía lo sabía, lo sabía. Ayer se fueron de fiesta mis amigos, y ayer yo no pude ir. Bueno, pues ayer se lo pasaron bomba, se lo pasaron teta, conocieron personas famosas, algunos amigos se enrollaron con unas chicas, en fin, lo sabía, lo sabía. Para una vez que no puedo salir con los amigos de fiesta, y se lo pasan bomba y triunfan. Lo sabía, lo sabía, sabía que iba a pasar así. Bueno, pues, la última expresión es, lo sabía, lo sabía. ¿Qué? ¿Qué me decís? Hombre, ahora ya tenéis un montón de expresiones para decir que sabíais cómo una situación se iba a desarrollar esa era la idea, siempre tratando de dotaros de un vocabulario que se usa, actual, mmm, y que además va a dar esa, esa distinción a vuestro español. ¿Mm? Esa, esa fue mi misión, esa es mi misión, y creo que en este vídeo ha salido bien, estoy contento. Bueno, me despido de vosotros, que tengáis una, suma, una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Le das al like, compartís y os suscribís, si no hace falta ni que lo diga. Y comentáis, que me gusta mucho que comentéis. Nos vemos la semana que viene. Adiós.